¿Qué tal para la tarde este delicioso postre? Hazlo tú mismo en casa. La Casa del Cheesecake presenta Volcán de Chocolate Ingredientes 170 gramos de mantequilla 60 gramos de azúcar 4 huevos 50 gramos de harina 170 gramos de chocolate Precalentamos el horno a 240 grados centígrados Escogemos un molde, ya sea engrasado o colocándole estos papeles Derretimos la mantequilla en un sartén a fuego bajo. Colocamos el chocolate a derretir junto con la mantequilla. Una vez empiece a hervir, revolvemos constantemente para evitar que se pegue. Unificamos bien la salsa de chocolate y reservamos. En un recipiente colocamos los cuatro huevos, el azúcar, y revolvemos firmemente para integrar muy bien los ingredientes luego incorporamos la harina y revolvemos el chocolate y revolvemos muy bien hasta crear una salsa uniforme colocamos la salsa en los moldes y llenamos a tres cuartos una vez Hayamos completado todos los moldes. Ponemos en el horno durante 6 minutos o máximo 7. Luego terminamos, emplatamos y a disfrutar. Si les gustó esta receta, darle like, compartir y no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.